Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en vuelo nuevo, acabamos de llegar a, de trabajar y la verdad es que de y la verdad es que este móvil me estaba dando unos cuantos problemas porque bueno, estuve intentando grabar el otro día y, y se me bloqueaba eh, se me bloqueaba la cámara, se volvía loca y creo que tiene que ver un poco con el enfoque porque cuando estuve grabando en, en lo que es con la moto eh, había mucha vibración porque claro la, la moto pues tiene mucha vibración además siendo bicilíndrica y naked pues, pues la verdad es que vibra mucho entonces yo creo que por eso la cámara se volvió se volvió loca y bueno por lo que parece ahora cuando lo he encendido esta mañana y he probado la cámara pues sí que funcionaba pero el otro día que estuve probando eh, ahora pondré un vídeo intentaba grabar y es que eh, la imagen salía súper borrosa así que bueno tuve que grabar el vídeo que de, de la calefacción estacionaria la tuve que, que grabar con la otra cámara con la, la pequeñita la, la de xiaomi que o sea, bueno es un poquillo peor pero también grababa bastante bueno la verdad es que grababa fatal la verdad es que los colores son un poco malos y los tuve que corregir un poco con, con el Sony Vegas, pero, pero bueno, aparte de, de eso, pude apañármelas para que no se viera tan horrible la cámara, lo que sí, aunque la cámara diga que graba a 4K, eh, la imagen sale pixelada, así que no me gusta nada. Y ya he mirado, ya he fichado en Wallapop unas cuantas cámaras las GoPro, porque como salen nuevas... Las antiguas, digamos que se descatalogan y salen mucho más baratas. A lo mejor por menos de 100 pavos te puedes comprar una GoPro Giro 4 o una GoPro Giro 3 sin gastarte de tanto dinero. Y vamos a ver qué tal puedo grabar con una GoPro, porque la verdad es que el móvil, aunque esté muy bien y es, siempre lo llevas encima, pues me gustaría grabar con un poquillo más de calidad. Porque siempre voy a sitios que son un poquillo oscuros y que a lo mejor se pueden ver un poco, un poco peor, no sé qué cámaras habéis tenido vosotros pero siempre que busco yo una cámara o algún tipo de tecnología en internet os ponen las comparaciones y dices, joder, esta Xiaomi eh, no tiene tanta diferencia contra, contra una, son la leche de los dos, no se diferencia tanto de un iPhone, pero es que luego lo coges, lo pruebas y es que lo deja por los suelos, ¿sí? la imagen está súper está pixelada, los colores están fatal. A ver, yo que llevo mucho tiempo fotografiando, la verdad es que se nota, se nota bastante la corrección de, de colores. Y cuando yo cogí una Xiaomi y tuve que editar el vídeo, es que los colores son horribles. Tienes varios modos en eh, la Xiaomi para elegir los colores, pero el caso es que... Aunque le pusiera los vividos o incluso los que eran neutros, o los colores eran muy grises o los colores eran demasiado falsos, como que el procesamiento de la imagen que tenía la cámara era, era muy malo, así que no recomiendo esas cámaras por muy baratas que sean, prefiero yo creo que, que lo mejor que podéis hacer es buscar una de segunda mano si no lo podéis permitir o incluso grabar con el móvil. Porque gastarse dinero en esas cámaras, la verdad es que es un pozo sin fondo, así que os, lo, os recomiendo que hagáis eso. Es gracioso ponerse a grabar andando por el metro, porque la verdad es que yo soy un chaval un poco introvertido y, joder, me da hasta vergüenza me entra hasta sudores. Además, como estoy con el abrigo dentro del metro y tengo la chaqueta hasta medio de lana, pues es a un treador. Al menos las cosas que digo pues tienen un poco de sentido y no digo que gilipolleces como otros vídeos o, o hablo sobre cosas un poco más controvertidas entonces no me importa tanto hablar de eso pero cuando hablas eh, de otras cosas como yo que sé eh, bueno feminismo no he hablado pero yo que sé cosas de ese estilo es un poco más complicado si, si estás hablando en público En cambio si te pones en una esquina y te pones a grabar como que te da un poquillo igual Yo no sé cómo Luisillo comunica eh, puede hablar con tanta decisión y sin tanto temor a, a que otra gente le esté viendo pero yo cada vez que intento grabar y es delante de otras personas aunque esté andando y al resto de gente no le importa la mierda lo que esté diciendo la verdad es que me da un poco más de vergüenza pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? La vida del youtuber es así yo creo que puedo considerarme youtuber porque ya solo con los vídeos que he subido desde el primer año, ya creo que llevo a de 40 ya es que son un montón, aunque bueno, la verdad es que he subido mucho más vídeos durante todo, toda esta vida de, que he tenido, porque ya desde edad temprana ya, ya he ido subiendo otros vídeos, aunque estos más bien son videoblogs y vídeos de, de opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.